Mientras tanto hoy diferentes organizaciones marcharon en demanda de la aprobación de una ley general del agua. La ley del, agua. La ley del agua. Para estas personas, lo que se ha hecho para garantizar el acceso al agua potable aún no es suficiente. Comunidades de distintas zonas del país resienten la falta de acceso al vital líquido. Estamos en de pie firme para poder decirle a los diputados de las diferentes fracciones de que es urgente que tomen medidas responsables ante esta crisis que en el país se está dando. Como cada año, cientos de personas marcharon desde el monumento al divino Salvador del mundo rumbo a la Asamblea Legislativa para exigir la ley de agua. Aunque el Día Mundial del Agua fue decretado desde 1992 por Naciones Unidas, estas organizaciones están convencidas que en El Salvador poco o nada se ha hecho para mejorar la situación hídrica en el país. En su recorrido también dejaron una petición en la Embajada de Guatemala sí a la mina, no a la para que se prohíba proyectos mineros en la frontera con El Salvador. Guatemala tiene una, un proyecto de explotación minera fronteriza que se llama Río Blanco, Cerro Blanco. Y entonces estamos aquí entregando una carta eh, por parte de la mesa frente a la minería metálica eh, diciéndole nuestra inconformidad para ese, para ese proyecto. Una vez, en el primer órgano de Estado, los manifestantes fueron recibidos por algunos diputados de la Comisión de Medio Ambiente, quienes mostraron su disposición de dar el aval a esta iniciativa. La Comisión de Medio Ambiente vamos a revisar la agenda de la Comisión para poder incorporar de nuevo la discusión de la Ley General del Agua y también, por supuesto, en la comisión respectiva, la reforma constitucional para incorporar el derecho humano al agua. Ustedes saben que en estas leyes hay intereses de todo tipo, pero nosotros nos debemos a la población y la ley va a ser una realidad. Con consignas y representaciones teatrales, estas personas mostraron su inconformidad. A una tendencia histórica que ha negado el agua a miles de salvadoreños de escasos recursos. David Urias, Mega Noticias 19.